Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ismael Fernández, tengo 48 años, nacido en Montevideo, Uruguay, hace 30 años que vivo en Argentina, así que soy más argentino que uruguayo por ahí. Así que, nada, eh, me estoy presentando para el casting de Gran Hermano porque creo que desde que lo vi a Alfa, muchos les ha pasado, eh, a la gente mayor, a la gente grande, les dio el coraje de presentarse y de decir, ah, mira, yo también puedo. Y creo que yo también puedo, ¿por qué no? Así que nada, acá estoy. Eh, trabajo haciendo publicidad de televisión y también soy gastronómico, cuando arranqué a trabajar a los 18 años en una importante cadena de supermercados, a los 6 meses de estar trabajando, ya era encargado de, del sector cadetes y de envíos, así que ya tenía 64 personas a mi cargo. Después de eso empecé a trabajar en gastronomía y nada, siempre de encargado, siempre de jefe, siempre de líder, siempre de maestre. Así que el liderazgo es algo bastante innato en mí, soy bastante soberbio y yoísta. Me gusta hablar mucho de mí, mí, mí, mí, mí, mí, mí. Y bueno, nada, simplemente eso, creo que tengo el don, la vocación y la fuerza del liderazgo como para armar grupos y de ahí armar las estrategias para ir eliminando a todos los demás. Y bueno, es simplemente eso de ir armando los pequeños grupitos. Eh, nada, tengo vocación de líder. Soy un líder y eso me hace estar seguro y confiar de que voy a ganar el juego, voy a ganar el premio y voy a ganar el gran hermano. Así que desde ya, muchas gracias.